Yo de verdad, eh, la prensa como de Área de Jugones y el, la polémica de Calixto Protocole, eh, el tema de cómo tocan los, las noticias y sobre todo, de dónde la saca. Pues, si queréis saberlo, vamos a, a ver un momento a Área de Jugones y lo que dice. ...una tal Estrella... ...no sé qué... ...creo que se llama Estrella... ...Estrella Gómez... ...sí, dice... Glenn Chofield... ...director de Calisto Protocole... ...que ya lo conoceréis por Dead Space... Eh, ...compartió en su cuenta de Twitter... ...un tweet que hablaba de... de ...del trabajo del estudio... ...de Calisto Protocole... ...Twitter... ...hablaba del trabajo de estudio y cerramos con una exclamación eh, en rojo, además, y todo esto en, en negrita, ¿eh? para darle más intensidad, si alguien como yo que sabe leer <ríe> le da por leer, pues <ríe> no le dice no lo dice claro, pero ya te lo, te, lo, te lo comento yo, pero entre líneas se puede leer que los desarrolladores son víctimas de Krunz. Esa es tu opinión, Estrella? ...lo pregunto porque luego dices que eh, el tuit... ...aunque lo haya borrado, aunque lo eliminara... ...porque vinieron un montón de niños burbuja... ...y de niñas burbuja... ...que, que nada más llegar explotan con cualquier cosa... Eh, ...y entonces tuvo que eliminar el pobre hombre lo siguiente... ...ya que la habéis rescatado pues lo vamos a decir... ...dijo... solo hablo sobre el juego durante un evento... Estamos trabajando seis, siete días a la semana. Estamos, verbo nosotros, por si, sí, no sé. O sea, va incluido, va incluido el propio Glenn dentro de la ecuación. ¿eh? Que no se nos olvide. Nadie nos obliga a agotamiento, cansancio, COVID, pero estamos trabajando errores, fallas, arreglos perfectos, ...uno... ...último paso a través de audio... ...12-15 horas al día... ...esto es un juego... ...trabajo duro... ...almuerzo... ...cena de trabajo... ...lo haces... ...porque te encanta... Eh, y, ...y... luego sigue área de jugones... ...y dice... ...muchas de las respuestas que recibió este tuit... ...señalaban que estaba promoviendo la cultura del crunch... ...los ofendiditos... ...la cultura del crunch... ...o sea... ...no os ha pasado... Vamos a ser sinceros con nosotros mismos, vamos a autoayudarnos. ¿No os ha pasado que, en, que se os ha ido el tiempo volando? Tenías que estar cuatro horas y acabaste ocho horas porque te encanta tu trabajo y lo que estás haciendo. Tan difícil es entender. ¿Eso es promover la cultura del Cruz o es decirle a sus compañeros... Estoy orgulloso de ustedes y del trabajo que estamos haciendo ustedes y yo, porque sin ustedes este esto a lo mejor no no no no saldría adelante y con la gente burbuja esta menos menos con esta con esta generación mucho menos estos no aguantan ni seis ni siete días a la semana. Ni de coña, pero ni de coña, ni de coña. Bueno, pues el hombre borró el, el, el mensaje, lo dice aquí, Glenn Scholfi acabó eliminando el tuit original y publicó otro señalando que estaba orgulloso del trabajo y de las horas que le dedica al juego. Pero para eso vamos mejor a, al propio Glenn y que nos lo explique él. Cualquiera que me conozca sabe lo apasionado, y no, Área de Jugones, que lo va a malinterpretar como... como Área de Jugones, eh, para el que no lo sepa, es esa, ese portal eh, amarillista, nunca mejor dicho, porque el color de, de Área de Jugones es amarillo, así que va a cor de prensa amarilla. Cualquiera que me conozca sabe lo apasionado, que soy... ...por las personas con las que trabajo... ...anteriormente tuiteé... ...lo orgulloso que estaba del esfuerzo... ...y las horas que el equipo estaba dedicando... ...eso estuvo mal... ...no estuvo mal Glenn... ...lo que está mal es tener que recular por algo... Eh, ...que otros no han entendido... ...uno es dueño de sus palabras... ...pero no de las interpretaciones que haga Estrella Gómez... ...o que haga cualquier niño burbuja de la vida, que se te presente olvídate, no tienes la culpa, ni tú, ni tu equipo ¿qué pasa? que habéis estado todos los días trabajando porque os estaba apasionando ya ver el resultado final porque era el último jalón el juego está completo y ahora vamos a ir con la otra polémica de Calisto Protocole que no, es, no acaba aquí dicen que con el Season Pass, que esto es es ya ganas de destruir la, eh, el trabajo de, de todo este equipo, ¿vale? Eso sí que me parece mal, que todos estos burbujas, estos niños rata, estas asquerosas alimañas, al final, que son cuatro pelagatos, son cuatro pelagatos, lo vuelvo a repetir, estos woks, estos niños de cristal y todo, como los queráis llamar, son cuatro pelagatos que al final están decidiendo sobre todo lo que se hace, cómo se hace, qué es lo que se ve, qué es lo que no se ve, qué es lo que está bien, qué es lo que no está bien, qué es lo que se censura y qué es lo que no. Y pregunto yo, vamos a dejar que una minoría estúpida que no sabe hacer la O con un canuto, que es incapaz de comprender... ...que un equipo esté apasionado y que se olvide incluso hasta porque no han tenido esa experiencia... ...no han tenido esa experiencia vital, perdonen, pero no han tenido no, perdonen, pero no han tenido esa experiencia vital... De, de, ...de disfrutar de un trabajo tanto que te absorbe y que te, de, que te come 24 horas, no, 24-7 como, como, se, como se dice habitualmente ahora... Entonces no has hecho nada mal, Glenn. Para mí lo, lo, realmente lo único malo que has hecho ha sido pedir perdón. Porque uno no puede pedir perdón por algo que no has cometido. Simplemente por la presión de cuatro gilipollas. No, Glenn. No, ahí no. Ahí no te puedo dar la razón. Borras, eliminaste. El, eh, y lo entiendo, pero no lo comparto, empezaron a venir un montón de, de, de, de imbéciles, ya digo, de woks, niños burbuja, niños rata, a dar por saco, y entre ellos también estaban, fijaos, pues, eh, Vandal, eh, Área de Jugones, y los de siempre, que están como buitres en, tu, en Twitter viendo eh, lo que dice Glenn Schofield, lo que dice Phil Spencer, lo que dice Jim Raya para malinterpretarlo, ni siquiera para decir exactamente a no ser que así queramos eh, eh, decir la verdad, esto mmm, ya ha pasado de castaño oscuro con el tema de, de el que se crea las noticias malva. yo vamos, no me creo de la misa a la mitad, habéis escuchado esa canción de M-Clan que decía las, men las mentiras está decía una frase algo así como las mentiras están escritas en el periódico de mañana o sea, ya, ya, ya las mentiras ya las, las, las han pensado, ya las han ideado antes de escribirlas o sea que cuidado porque esa esa es la prensa realmente y eh, glenn Chofield eh, dice cualquiera que me conozca sabe lo apasionado que soy por las personas con las que trabajo anteriormente tuite lo orgulloso que estaba del esfuerzo y las horas que el equipo estaba dedicando pero es que no solamente era el equipo es que era él y el equipo o sea eran todos entonces porque tienen que pedir disculpas eso estuvo mal no no estuvo mal. Valoramos la pasión y la creatividad, no las largas horas. Lo siento por el equipo, por encontrarme así. Encima todo el hombre tiene que eh, autoinculparse. ...para poder, evidentemente... Eh, que, ...para que no culpabilicen al resto del equipo... ...porque ya bastante es... ...o sea, fijaos, eh, fijaos... ...para que no vayan a por el equipo también... ...dice, no, si alguien tiene que pasar por... ...el, esclav, el, el esclavista, el negrero... Eh, sepan disculparme por, lo, por la manera de hablar el niño burbuja de los cojones pero es que es que sois unos tocahuevos sois cuatro pedagatos no valéis para nada unos inútiles de la vida que no entienden la pasión y no contentos con eso siguen echando mierda al juego de Calixto Protocol diciendo que si no compras el primer pase estáis es, aquí es eh, el momento en el que esta generación es cuando eh, busca la arte Timaña Después de crear esta mentira de que ha habido Cruz, encima todos sueltan otra mentira, pero esta para hacer daño al juego directamente. ¿Cómo? Pues haciendo que la gente piense de que si no compras el pase de temporada, que todavía no está hecho, lo que está 100% hecho es el juego. Eso sí que está hecho. Y no han bloqueado ningún ninguna muerte, ninguna cosa de esta que te tengas que comprar con el Dell, eh, con, con la expansión, porque todavía la expansión no está ni terminada. Es una locura pensar eh, que esto lo están haciendo por equivocación. Porque si no veis la intención, es decir, eh, yo lo siento, pero de verdad, aquí hay una clara intención de hacer daño por parte de las de, de los portales. Una clara intención de. De, de, de, de, ...de darle la vuelta a la tortilla... De, ...de engañar al público... ...simplemente, es que... ...y me da mucho coraje verlo, pero... ...no sé, es tan obvio, de verdad... ...en fin... Amigos, que esto del que tengas que pagar el pase para poder disfrutar del juego completo, aunque te hayas comprado, porque esto era lo peor. Aunque te hayas comprado la versión de Luz, eh, el juego no viene con todas las muertes, porque las muertes vendrán en, la, en, en el paquete de expansión. Y eso es una mentira, porque, pues el paquete de expansión ni siquiera está terminado. Lo único que está terminado, 100%, es el juego. Ya, punto. Y yo me lo voy a comprar. Por cierto... Nuevamente brindo por Sony... Y por su y por su excelente trabajo por hundirse. Cada vez lo estáis haciendo mejor, chicos. No paréis. Hasta que no os veáis totalmente debajo de un puente, se quita así Que os va muy bien. Muy, muy bien, muy bien. Estoy hablando de, de, de Jimbo, eh. No estoy hablando de los de los de los de Pero me da mucha pena por por los que siguen a, a Sony. Pero oye, alguien tiene que decirlo. Estás haciéndolo mal, no. O sea, mal, ojalá estuvieras simplemente haciéndolo mal, pero no. lo está haciendo fatal estás destruyendo realmente has destruido realmente sony llevas demasiado tiempo desde que te metieron como ceo en sony y lo único que has conseguido es llevar a sony hasta hasta un punto muy bajo es que nadie va a pedir nadie va a reclamar al menos que se haga algo pues empiecen desde arriba empiecen desde, desde jimbo empiecen desde jimbo porque si no esto realmente se va al traste y cuidadito, yo, eh, yo lo de Jimbo ya ya sabéis lo que opino, eh, es un hombre que sabrá mucho de marketing, pero de, de lo que es videoconsolas y videojuegos no sabe nada, por culpa de su eh, mentalidad empresarial, digámoslo así, su mentalidad empresarial que ya no es la misma situación, o sea... Los tiempos en los que estamos viviendo no son iguales a los de los años 90, Jimbo, no es igual, no le pidas lo mismo, la gente se comporta diferente, ahora pueden jugar desde un móvil, entonces eh, piénsatelo, algo estás haciendo mal tú, no le echemos la culpa... Al aire, alguien tiene que responsabilizarse Digo yo, por lo que está pasando ¿Por qué a Nintendo no le está pasando? ¿Por qué Xbox está mejor, ha mejorado tanto Durante dos, esto, esta última generación? ¿Por qué? ¿Qué es lo que están haciendo estas compañías Que no está haciendo la tuya? ¿Y qué es lo que está haciendo la comunidad de esta compañía Sin reclamarle nada al más importante? Todo el día, eh, ya sabemos De peleas en Twitter eh, De... de, de, de cuál es mejor y, y quién tiene los más exclusivos, que si tiene exclusivo, o no tiene exclusivos, pero, pero a mí el que me importa. Si tú eres de PlayStation, a ti lo que te tiene que importar es lo que ocurra en PlayStation y pedir la cabeza de, de ese tío porque te está arruinando. Está puesto lo, lo, los juegos más caros, la consola más cara, el servicio por suscripción más caro eh, y, y, y encima de todo, ni siquiera te está ofreciendo algo mejor. Por lo tanto, pidan reclamaciones a quien corresponde, no a los demás, porque ahí ya estás asumiendo de que has perdido, y si esa es la situación, y lo único que vais a estar también es eh, tocando los memores y los sostenidos pues a ver, vos pues, sabéis los aguanta bueno, nos vemos en el próximo Toxic Game Channel yo soy Tox Gamer por si no lo he dicho, y espero que me sigan en, el, en la categoría de vídeos que estoy subiendo de Stay of the Veo ahí y espero que vayáis actuando en, en la comunidad donde yo dejo algún, siempre, cada día, dejo algo escrito y podéis decir lo que queráis. Eh, Como os gustaría, a mí me gustaría mucho que así fuera, que tuvierais la oportunidad de poder incluso hasta proponer ideas, porque no, me encantaría. Bueno, pues os dejo y hasta la próxima, amigos.